antes de ir con los contratos quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas y dejes ALTO LIKE eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y estos contratos son muy especiales ya que no nos va a dificultar conseguir las armas para los contratos muchos de los suscriptores se les dificultaba conseguir estos floats específicos o inferiores ya que no había mucha cantidad así que para estos contratos que les traigo hoy si sí va a haber bastante bastante cantidad, eso se los aseguro y recuerden gente, tienen los links directos a los contratos en la página de TradeUpSpy aquí abajo en la descripción y también para aquellas personas que se han preguntado para qué me tendría que loguear en la página de TradeUpSpy, les comento que pueden utilizar TradeUpSpy para trackear y guardar los contratos directos a su perfil calcular contratos con los ítems que están dentro de su inventario de Steam y también podrán ver precios, float, todas las colecciones de armas y qué combinaciones podemos utilizar la verdad que tiene un montón de herramientas muy copadas y se las recomiendo bueno, ahora sí, vamos con el primer contrato y para este vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser 4 armas Battle Scarlet de la colección Inferno 2018 y 6 armas well Worm de la colección Safe House el valor de este contrato será de alrededor de 1 dólar con 20 las probabilidades de profit serían casi de un 40% y si te gustan los contratos de CSGO que no haya que arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de contratos baratos y rentables que hay en el canal para el segundo contrato también vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser todas de la colección Italy y estas van a ser 3 en minimal Web y 7 en field Test el valor de este contrato será de alrededor de 1 dólar con 20 se podría decir que las probabilidades de profit son de un 100% pero todo depende del mercado y el momento porque tal vez las armas a la mañana sean super rentables y a la tarde bajen de precio pero esto depende el momento del mercado así que podríamos decir que es un 100% de profit aparte como ya les dije las armas y el float es muy fácil de conseguir y palpitando el final del video, quiero recordarte que si no estás suscrito, te suscribas y dejes alto like. Ahora sí, para el último contrato también vamos a utilizar armas celestes. Y estas van a ser 9 armas World War de la colección Italy y un arma Battle Scarlet de la colección Lake. El valor de este contrato será de alrededor de 1 dólar con 20. Y las probabilidades de profit serían casi de un 63%. Repito, esto puede variar dependiendo del mercado, ya que por ahí la Glock Candy Apple el Minimalware esté a un precio rentable. Porque, por ejemplo, en mi país, Argentina, el valor de este contrato será de alrededor unos 120 pesos, 130 pesos. Y el valor de la Candy Apple en Minimalware es de 144 a 150 pesos. Si yo descuento la comisión de Steam, el valor de esta arma sería rentable al contrato, ya que recuperaría todo el dinero. No estaría perdiendo, tampoco estaría ganando. Pero son pequeñas cositas a tener en cuenta. Y bueno gente, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.